Hola Peter Hola, estoy bien, estoy muy cansado, ¿y tú? Bueno gente, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal Y bueno, como veo la miniatura No tenía mucha fe en esto, pero acá está las 5 de la tarde he visto este fragmento que alguien lo oyó a youtube el bot muy podcast. ya tiene más de 500.000 vistas pero cuando lo actualice tendrá un montón de visitas más ok que publicó este que si es un fatmail o un edit está muy bien hecho No sé qué opinan ustedes, eh, pero Spider-Verse ver como que vaísimo. Se ve muy bien esto, eh. Se ve, se ve demasiado real. Si fuéramos al menos se veía las sombras. Y como los dos están bien iluminados por la luz del sol, ¿no? Y bien como la, el polvo que se ve ahí. El que se agacha creo que es eh, Andrew Garfield, el otro Star No sé, boludo, pero... Estoy demasiado contento, chile. Para mí parece muy real. Y tiene el sentido del mundo que parece más o menos, más se iba a intuir que La puta madre. Me quiero cortar las pelotas. Bueno, ya sé. Eh, pero probable que, que acá es que bajó un poco la luz o hay un desastre, ¿verdad? No sé, qué era? al final que... Pues... Sí, ya dije que ya se venía... Que, que aparecen varios villanos de las otras áreas. Es muy probable que iban a aparecer al final esto, ¿no? La verdad lo veía todo el día eh. por 6 segundos, ¿no? Que la verdad dice bastante, eh. Que sí ya se ve bastante bien, eh. Que bastante bueno hacer y bueno. Por lo que se dice y los seis siniestros que están en buen bebé de los bebés en el el arte que más o menos se dio Y el último que falta de el guión gitado Que, que o no Que falta el reino Así que completo los seis siniestros Y hasta además con la ayuda de estos dos ¿no? Que posiblemente aparecen al final Con mitad de la película Que es lo más probable ¿no? Que se quieran, ¿eh? no, no, la verdad está Muy bien hecho Y no sé que sí la verdad me, me alegró el día un poco. Bueno, me bajó también el día por algo que tuve que grabar otra vez. Bueno, otra parte por lo menos ya, ya quedó bien. Es que mierda no, no sé cuánto va. Bueno. No sé. No sé qué opinan Si estaba haciendo esto ya de juntarlos para arma. Bueno, capaz seguirá si con la franquicia de ambos, ¿no? Ambos es el mismo. Es la misma línea de tiempo, es el mismo rollo. Posiblemente sea Spider-Man 4, no spider Ya no voy a tendrán el nombre Spider-Man 3. Ya que el nombre de Sony se ha cambiado de, de producción de Spider-Man. Ahora Sony Marvel Spider-Man. ¿no? ¿Películas? No sé. Todo parece muy fiable y muy vendible para más empresas. que es el Sony y que, bueno, Vinny con su Spiderman y Tom Holland. verdad hubo demasiado de todo esta película, ya estamos bastante emocionados ya que, ya que sea diciembre, para ver esta, esta película que va a, va a ser un gran éxito. Y bueno, el récord en YouTube en 24 horas ya tiene más de 320 vistas o más, en menos de, de un día, superó todo fue más que en Game que tenía en su primer día 228 millones de visitas así que ok y si sí, obviamente mucha gente quiere spiderman casi todo el mundo y bueno sé que más hay que decir solo que ya sé este video corto y a ver voy a editar lo más rápido posible para subirlo hoy que veremos que si es esto es un farmaje o es real yo lo veo muy real no sé Está re bien hecho, Se la sombra y la luz ya dice todo, ¿no? Y... yo no sé que nada más que decir... ¿verdad? me todo estos todos estos 6 segundos, que parecía impensable en, en, años antes, ¿no? Muchos decían que esto iba a no, aparecer en Home no pasó nada, y bueno, en esto, bueno, también más, otra vez lo mismo. Pero bueno, ahora sí ya parece más fiable. Y con esto ya me cierro la boca, ¿eh? porque se ve demasiado real, está re bien hecho, casi real, ¿eh? no, Para mí ojalá que sea real, pero parece que sí, es ¿eh? sí lo es, eh. Bueno, pues eso, no, no tengo nada más que decir. Ah, me encantó, espero que por lo menos haya entretenido este video, si es así, dale una me guste, puedes compartir videos, subir este canal para más videos como este, espero que, que se esté grabando, sí, se está grabando. Y bueno, creo que lo dejamos hasta acá. Eso es todo por hoy. España es no confirmado. Nos vemos hasta la próxima. Bye, chavales. bye, bye. Bye. A la pelota.